¿Qué es lo que quieres aportar a la vida? ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres dejar a tus hijos? ¿Cuál es la marca que quieres dejar? ¡Hola, sisters! ¿Cómo están? Estamos aquí ahora mismo en el Build Conference de Dallas. Estamos con nuestros compañeros de Forward Edge porque tenemos novedades para contarles. Una nueva alianza que queremos ofrecer para los niños. Sabes que nos encanta salvar niños, esto va para la gloria de nuestro hijo León, pero también por otros niños. Y Queremos hacer una alianza nueva con Bailín y su equipo para salvar más niños. EXP está patrocinando este evento y simplemente queríamos compartir esta novedad con vosotros. Vamos a postear más cosas de esto en los próximos días, en los próximos vídeos Solamente desde el corazón. Ahí está puesta en todo esto. Nosotros queremos apoyar a todos estos niños también. Así que aquí os dejamos con un pequeño vídeo de lo que podéis ver, lo de lo que se trata. Sela Home Safe a Child. Vendo sí, una casa para un niño. De una casa salvo un niño. Vamos a salvar el nuestro porque, ¿cuál es el tuyo? Exacto. Vamos a salvar niños. Visite selahomesaifachild.org y ayúdenos a transformar las vidas de cientos de niños vulnerables. Ahí está. Menos mal que tienes el asistente. Menos mal que tenemos el asistente. <risa> Mira, es que más a gusto no puede estar. <risa> bueno, pues bienvenidos entonces al Mastermind. Bienvenidos al Mastermind. Aquí en esta hermosa location, La Lupe. We love it. Nos encanta, <risa> la verdad. Ya sé que hay un huracán, por ahí un tornado, no sé. I think it's not to rain today, so we are here safe. I hope you enjoy a lot. I know you have a lot of questions about the XP. I know all that you are here. Let's see if we can. Vamos a ver si podemos aclararlas, if we can respond to them. A bit. Okay? Bueno, one big fire, that's what we do with the XP. And the XP is now here in los cabos too. Estamos también aquí, entonces ahora en los cabos. Tuvimos un evento muy bonito el, hace unos meses, en abril, que fue en San José, y ahí fue donde llegaron muchísimos eh, líderes de esta empresa que está creciendo exponencialmente. Eh, we are now by 55,000, almost 60,000 agentes, no 60, right? 60, Exactamente, 17 countries. Y este es Brent Gove, este es nuestro líder, la amamos a Bren, y dice que la gran oportunidad golpea dos veces en tu vida. Uh, the big chance can knock at the door twice, maybe this is the second time, you have seen the webinars, so it could be that it could be the second time, puede ser que sea la segunda vez, entonces depende de ustedes lo que vayan a decir, como todo en la vida, ¿verdad? La vida siempre, la vida nos trae un golpe, nos trae una oportunidad, nos trae una pareja, nos trae una oferta, y a veces si no hacemos caso, se nos va, pero seguramente vendrá otra vez, creo que ha pasado, ¿no? Life brings us sometimes many, many things, new things, and we say no, and then life will bring it to us again. And esta es la agenda de hoy. This is the agenda for today. My son, Leon, that's his name. The ones that have seen the webinar you know why I do what I do. Los que han visto el webinar saben por qué hago lo que hago. Todos por la gloria de mi hijo, mi hijo Leon. Entonces, con las iniciales de Leon, hemos hecho la agenda de hoy. Primero vamos a ver el legado, legacy, what is your legacy, what is your focus in life, what do you want to do? out from life, qué es lo que quieres aportar a la vida, cuál es tu legado, cuál es tu propósito, qué quieres dejar a tus hijos, cuál es la marca que quieres dejar. Y eh, eh, de enfoca, eh, nos vamos a enfocar, eh, sí, aquí por favor, nos enfocamos entonces en ese legado o en qué nos enfocamos, what do you focus in life. Ocúpate, obvio, es acción, acción, acción, acción, massive action, es como like Tony Robbins dice also como dice Tony Robbins, más de una acción. Entonces, la N es normalizar. Normalizar, normalize, the new standard. Es, por ejemplo, aquí con XP, como habéis quizás escuchado ya, es una correduría que es online. Nosotros nos enganchamos al tren de la tecnología. Y eso es algo que se normaliza ahora. Ahora like todos Amazon, Facebook, you have all those things ¿me entiendes? Y todos lo estamos haciendo. Es algo que se ha normalizado ahora en nuestra vida. Nuestros padres no crecieron así, por ejemplo. Entonces, vamos a cazar al león. Se refiere a eso, a engancharnos a lo que es la tecnología de hoy en día. ¿Cuáles son las industrias que más crecen? ¿Qué más dinero generan en el mundo? Amazon. son las empresas y las industrias que generan más income? More If you wanna do the legal thing, si quieres hacer las cosas legales, es tecnología, es inmobiliaria, es eh, eh, eh, la eh, energía eh, alternativa. Si quieres hacer las cosas thing, es eh, prostitución, de eh, blanca, dro drogas, o sea, entonces, ¿de qué lado nos queremos poner? Queremos hacer dinero limpio, me imagino. ¿Verdad? <laughs> Esta soy yo, para mí el invierno de mi vida uh, ocurrió en el 2016, that was the beginning of my life, and that's when I started like building my legacy, building mi propósito de vida. I wanted to save my child, this is my son León. this is the first picture. I look ugly there, that's why I always put it there. <laughs> yo, o sea, puedes ver cómo ha cambiado mi vida, pero como dice ahí, I'm not a hero. I'm just doing my purpose, my legacy. Right, I'm a guide. What I do now with the technology, with this uh, launch and everything, is following and growing my legacy. I can only share, like you can only share what you have, what you got. Lo que tienes dentro de ti es lo que puedes compartir, es lo que puedes dar. ¿Verdad que sí? Cada uno tiene lo suyo. Somos guías turísticos, somos guías hacia los otros. Nosotros guiamos, somos un ejemplo. Sobre todo en las que somos mamis, mamis somos ejemplos. Nuestros niños siempre nos están observando cómo actuamos. Right? Our kids are always observing us. They don't do what we say, they do what we do. So we are all tourist guides. Y más aquí los cabos, ¿no? guías turísticos todos. <risa> vale, ¿eh? esta es la historia de mi, de mi hermana preciosa, the most amazing, wonderful person in life. Yeah. <risa> <risa> y para mí, tiene que comentar diciendo nah, nah, Bueno, no de yo no sé tiempo. como ella, a mí me da mucha más vergüenza Tiene un minuto Bueno, para mí start uh, a little bit the same like there eh, Se inició un poco igual que con ella en 2016 Yo con todo lo, el, lo que habíamos sufrido con su hijo León Decidí agarrar las maletas y irme de viaje Por suerte encontré a alguien que está bien loco como yo Yauma, que está detrás y nos embarcamos en un viaje durante cuatro años, hasta que llegó el COVID y todo cerró, ¿no? They closed the borders, I was traveling for four years until the borders closed and everything, so we got stuck in Ecuador. Y entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? Yo ya estaba desde hace años eh, viendo plataformas, eh, no sé si conocen Amway, si conocen Increases. Yo veía eso del network marketing y decía, eso es lo mío, eso es lo mío, pero no sé si cómo hacerlo, ¿verdad? no sé cómo inventar, cómo fui a presentaciones como esta y todo, y luego realmente dije, bueno sí, pero no era totalmente lo que me convencía. Siempre había algo de las empresas que me, que me faltaba, ¿no? Que bueno sí, pero pues no quiero andar vendiendo productos, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a seguir buscando, hasta que encontré a esta gran persona. Cuando vine a Los Cabos, el año pasado, en pleno COVID, llegamos acá en septiembre, porque tomamos la decisión de venirnos acá, de mudarnos, y realmente conocí a Troy Daniels cortándole el cabello. Y entonces él me empezó a contar historias eh, sobre JP, sobre otras historias. Realmente estábamos eh, compartiéndonos también lo que son eh, libros de desarrollo personal. Somos grandes fans de, de libros de, de desarrollo personal. Y así empezamos a conocernos. Sorry that I'm doing everything in Spanish, but I'm, I'm not so quickly like my sister like talking in English and in Spanish. But... <laughs> We love you anyway. Y así es como conocí XP. Él maravillosamente me invitó al Mastermind en, en abril. Y aquí estoy ahora. O sea, eso básicamente, ¿no? Ahora vamos a ir también en, a Dallas la semana que viene. Igual, gracias a él. O sea, estoy muy agradecida de haber conocido a esta empresa. Yo estoy creciendo muchísimo. Ya saqué también mi, mi certificación aquí para ser agente inmobiliaria. Eh, con suerte vamos a tener este mes también la licencia y a por ello. O sea, realmente yo estoy súper contenta de lo que he encontrado. Eh, para mí, poder juntar lo de reclutar gente con viajar y con eh, la, lo que son la venta de propiedades es lo mejor. Eso es mi cosa personal. Espero que cada uno encuentre también su, su porqué, ¿no? Ese es mi gran porqué. Para mí es la libertad: la libertad la libertad financiera, emocional y geográfica. Yo, yo siempre digo de localidad. Okay. <laughs> la, <laughs> <so, laughs> location, financial uh -huh. and um, emotional. emotional. And so, let's continue. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mm. Yeah. Bueno, ya que estabas hablando de Troy Daniels, vamos a decirle también a Troy Daniels que venga para acá, ¿no? También tiene aquí algo preparado. A ver. Ya lo. Este es. Troy Daniels. Por favor. El gran Troy Daniels. So, thank you very much. I apologize that I don't speak Spanish yet, but I have already I just started that. And so, it's a... Uh, in the process. I'll get there, I promise. A little bit harder as you get to be my age to learn a new language. I should have done it when I was five or six, but that's okay, I'll catch up. No excuses. So, love this photo, air traffic control. That's what I was. I was an air traffic controller for 35 years in the United States. And <laughs> and so towards the end of my career, I met my ex-wife now, Sandra, who was involved in real estate. Sandra introduced me to the gentleman that we saw earlier on the screen Brent Gove and Brent Gove was a real estate agent that back in like 1999 hired Sandra as his first you know assistant or his first hire and he went to Sandra they were both working for Remax in Sacramento And he approached Sandra and said, it seems like you know what you're doing. I don't know what I'm doing Can I hire you and pay you part of my commission and pay you a salary to show me what you know in real estate? And she said sure. So they worked as a team and they went from zero agents on their team to 32 in like less than a year Built up a beautiful team, had a nice business going at RE-MAX, and etc. And then at some point they parted ways. Sandra decided she was going to go do a different you know, the type of job, she did mergers and acquisitions, and Brent stayed at RE-MAX selling real estate and growing the team. Well, they stayed very good friends. And then they continued to go on their way, and Brent switched from RE-MAX to Keller Williams and was still very successful in real estate. And Sandra was doing mergers and acquisitions, and she was successful with that as a broker. And they kept in touch, and every once in a while they'd say, how are you doing? Great, how are you doing? Let's get together and have a glass of wine, and everybody was happy. Well, then all of a sudden, one day, Brent called Sandra, Well, before I go there, I was an air traffic controller towards the end of my career, meeting Brent, meeting Sandra. Sandra was working uh, now. She went back to real estate and worked for Remax. And she said, I always wanted to start my own company. You know, I'm a broker. I want to be an owner. And she, I said, well, why no, don't you? do And she said, well, I don't really have the startup money and it's complicated. And I said, let's just do it together. So we formed a, a company. We started our own brokerage in Sacramento and when I retired from air traffic control, that's what I did. I helped coach the agents, Sandra was the broker of record, we had a small team, we were growing the team, and everything was fine. All of a sudden Brent Gove called us one day, and he said, Sandra, we built a team before, let's do it again. And she said, Brent, what are you talking about? You're at Keller Williams, I own my own company with Troy, how are we going to build a team together? He goes, no, no, no, no, there's a new company I switched over to called EXP Realty. And she said, well, what is EXP Realty? And he goes, that's exactly what I said. He said, come Thursday to a lunch and learn and I'll teach you everything I know about eXp Realty and why I switched over and brought all my team with me from Keller Williams. She goes, okay. So she and I went to this lunch and learn like we're having right here. And Brent explained the model of how eXp is going to work. At that time, this is about four and a half, almost five years ago, I think Brent was agent number 1300 in the world or something like that. So there's was only about 1200 or 1300 agents worldwide with eXp. Uh, and he took a leap of faith and said i think this is the new model just like you switch from blockbuster to netflix or you switch you know from going to a brick and mortar building that you go to to amazon you buy it online right and so he, he said let's give it a shot so he did and he invited us to come with him and i said this is the greatest idea i've ever heard of in my life let's go we'll close our brokerage we'll close our building we'll, we'll bring our team with us and if they don't come with us who cares And we wouldn't care, but you know it's, it is what it is. And Sandra did not want to do it. She's like, we just started, we just got our new office, where she was kind of dug in, and said, let's just give it a you know a go with what we're doing. Okay, so she's the boss, right? So we didn't do it, we didn't go over. Six months or a year later, Brent would call us and go have a glass of wine and go have dinner. He started telling us how successful he was at EXP how he was still selling houses. His team was still selling houses. They were selling more houses than ever. They're earning more commissions than ever. But oh, by the way, he's got all the stock in the company. His team has stock in the company that's growing and increasing in value. They get revenue share, all this extra income coming in before they even sell a house. And he goes, now my team has a retirement plan that in just five years they can retire. Where before their retirement plan was a funeral. So <laughs> I said, why aren't we doing this let's go and Sandra was like no we're not going we're not going we're not going it's good for him but we're not going to do it for whatever reason she didn't want okay about a year later Brent calls us and says you guys how's your business doing it's doing great is it really yeah okay good I want to invite you guys to play golf we're going to Scottsdale Arizona and we're gonna play golf please come with us okay we go to Scottsdale We start listening to people come up on stage talking about they've been with the EXP six months, five months, eight months, nine months, a year, and how much revenue share they were making, and how much all these things that they were doing, and yet they were still selling real estate, and they had less overhead, less profit, less whatever, less risk, and they were happy. So I said, why aren't we doing this? Finally, she said, you know what, you're right, let's do it. And so we switched to EXP, and we were there 10 days, and then there was a, a luxury company around Lake Tahoe that wanted to merge with us. They didn't know we had switched to EXP, so that was such a lucrative offer we pulled out of EXP and tried to merge with this luxury company around Lake Tahoe. That negotiation went on for about six months and fell apart. So now we're back to First Authority Realty, which was fine, and Brent called us one day and said, You guys, what happened? Well, we had this, we had that. It was always something. And he started telling us about his revenue share checks now he stopped selling houses. His team still sells houses, but he didn't. And people would say, Brent, you, you sold me my home five years ago. It's time to sell and upgrade or downgrade, whatever. And he'd say, you know what? I'll give it to Gina. Gina help oh, you. she'll do fine. She's on my team. I'll give it to Lydia. I don't sell houses anymore. I just go around doing what I'm doing right now. I'm telling my story. And people were signing up with the exporter. And his revenue share checks were growing. And growing and growing, he's now a multi-millionaire four and a half years later because of revenue share and stock in the company. That's it. So I finally said to now Sandra and I are business partners together still, but separated. Got a divorce, and we still work together. And I said, Are you ready to go over now? And she said, Yes. And so we switched over to EXP. She's growing the team in California and helping me grow the team here in Los Cabos. And we're going worldwide, of course, all throughout Mexico, Spain, Italy, all the 17 countries, Canada. And we're just going to continue to grow and expand the team. This is the smallest you're ever going to see. This team had a little boat outing a couple weeks ago. It's going to just keep growing and growing and growing. So, to make this long story short, please, that is who I am. I'm just somebody that's passionate about helping others and about. Uh, having others achieve their dream and have a retirement plan. They can do the things that they love. They can sell real estate all day long, all week long, and yet now they have an exit strategy where they don't have to do it until the cast get in the funeral, right? And so that's who I am. Thank you for listening to my story. And Magdalena? We did. Thank you, ma'am. And sorry that was all in English. But, uh, thank thank next time, we'll be back the thank you. Of course, yes. Sí. Y él, él, él, da sí. todo bienvenidos Me iba a decir, bienvenidos Bienvenidos, disculpen No sabía si estaban tan solo mirando O si querían participar Son invitados Igual, bienvenido. Ahora cuando venga el camarero, por favor, lo ordenen Tienen ahí el menú para beber, para, para comer Los invitamos eh, Aquí mi compañero estaba comentando su historia De cómo esta empresa le ha cambiado la vida y me encantan sobre todo estas fotografías porque es como Elio dice estaba siempre en la oscuridad no sabía porque era controlador aéreo que no sabía ni cuándo era de día ni cuándo era de noche, tenía turnos rotativos muy seguidos, o sea, sus matrimonios hasta sus amantes la abandonaban por el desastre de la que tenía y claro, y ahora está como en el, en el bonito, los cabos, ¿no? está soleados entonces como que los sueños se cumplen no y antes de que ustedes vinieran, estábamos hablando del propósito de cada uno del legado que cada uno queremos dejar en nuestra vida y yo le estaba preguntando eso ¿cuál es el legado que quiere dejar? ¿cuál es el propósito de su vida? ¿qué es lo que quiere aportar? ¿no? no sé si son agentes ¿lo no ¿No estás preguntando? o es estoy preguntando para que, se para se que se te contesten? tú <ríe> no, no, no, no, tú contéstate para ti yo hago la pregunta así pero otra pregunta que tengo es eso ¿por qué nos vamos a trabajar, porque nos levantamos todas las mañanas, agarramos el carro y nos vamos a trabajar, ¿No? why we wake up every morning, we take the car, we go to work, well, normally we do it because of money, right, lo hacemos por dinero, por dinero para pagar lo nuestro, nuestra familia, no, o por qué se levantan ustedes, why you wake up in the morning, a ver, piensenlo. A mí no me tienen que contestar. Yo hago preguntas así. ¿no? <risa> <risa> si no empezamos una terapia, gracias. Para mis Para cuál es el mensaje. <risa> cuál es el mensaje. <risa> <mí? risa> cuál es el <risa> <mí? risa> veis Para el mensaje. Para cuál es el mensaje. Para cuál es Por cierto, este es Troy, esta soy yo, esta es la guapa de mi Gina, y esta es la guapa de mi hermana. O sea, fíjate, está ahora con cuatro mujeres. I think, I think it's friend. I'm not sure. Y yo creo que sí. Yo creo que Brent, o sea, imagínate. ¿Was he the first one jumping to the water? Sí. ¿Sí? Yeah? Sí. No sharks, no whales, no nothing. Exactly. exacto. <laughs> Ok, imágenes para la historia. Vamos a ver, aquí tenemos Famoso también. Tenemos are some famous people with us, right? We have uh, uh, Gran Cardón, Elena Cardón. I don't know what it says there. Ok, they are big sellers, son, son YouTubers, son grandes. Esa persona, uh, uh, Gran Cardón y Elena Cardón, la verdad, o sea, son hiper conocidos mundialmente porque se dedican a la venta, a enseñar a la gente a vender. Y luego tenemos también personas como, por ejemplo, mi amigo Cliff. El, de hecho, eso tiene sí, el sí, libro tan famoso de Vendes o Vendes. A lo mejor alguien lo ha escuchado. Exacto. Son como el de Padre Rico, Padre Pobre. Muy famoso. ¿El, ¿Del Kiyosaki? Sí. Efectivamente. Sí. Como decía Cliff. Ahí se me fue. Perdón. No, no pasa nada. Esto es. Esto se puede toquetear. La tecnología de hoy se puede toquetear. A ver. Ahí. Vale. aunque tengamos personas famosas como decía, tenemos por ejemplo a Cliff Cliff, la historia de Cliff a mí me encanta personalmente mucho porque eso sería como mi padre ha trabajado toda su vida está casado con la misma mujer desde hace 40 años the story about Cliff As we have famous people but I love also to, that this, this industry we have also like normal people, like my dad And I love Cliff's story because he's like my dad. Worked all his life. Ha trabajado toda su vida. Está casado con la misma mujer desde pues hace 40 años. Está still in love with his wife. Y tiene tres hijos igual que mis padres. Entonces llegó de repente y expía su vida. Y gracias a Dios como cuenta él, porque él no tenía renta. Retiro. Retiro. Se llama retiro. <laughs> He didn't have a retirement plan. Aquí en México. Aquí en México. Exactamente. Y entonces con XP ahora tiene acciones, tiene stock. Tiene un retirement plan. La gente que él está trayendo, a gente y la gente, <ríe> le dan ese retiro porque le dan esas comisiones que se lleva a él, digamos. Y le ha cumplido el sueño de que lo que a él le gusta realmente ser, como él lo no dice, su legado, su legacy, lo que él siempre dice, es realmente ser un padre. Eso es lo que él gusta hacer. Lo que le gusta es ser un padre. Entonces ahora con sus agentes, con su gente, con eh, los speaking, o sea, con lo que hace, la plática que él hace, como yo también la hago aquí, él puede ser ese padre que siempre ha soñado de ser por eso la pongo ahí también luego tenemos aquí a Pablo Armenta él es nuestro broker local creo que aquí todos lo conocemos creo que no tengo que hablar de una persona tan maravillosa como Pablo Armenta o sea, su reputación aquí en Los Cabos es uh, vamos, a nivel Dios y luego tenemos Gina Baraza a ella también me encanta porque ella, sobre todo cuando entras a XB cuando entras a XB, ella es la que está y junto con Fabián Valdés y no me acuerdo los otros nombres exactamente, son los que los, en los primeros días de, de firmar EXP ellos son los que os enseñan todo mira, métete aquí, sobre todo como es tecnología nueva igual que nosotros so, we do it also, obviously, we show all people, our all team, right Gina? Lo enseñamos también cómo funciona la tecnología, el dónde de empezar y todo eso but they are also other people that are helping us lo que hacemos aquí, como podéis ver es una gran familia, por eso estamos todavía en la L de legado, la familia. Nos ayudamos mutuamente, porque al fin y al cabo nos hemos dado cuenta de que todos queremos lo mismo en la vida. We all want a retirement plan, we all want to take care of our kids, we all want to sleep tight right? Yes, sir. ¿Lo he dicho a todos? Y este ojito puede ser cualquiera de ustedes. <risa> <risa> Imágenes para la historia. A ver, ¿tienen alguna pregunta? ¿Les está yendo bien hasta ahora? ¿Tienen preguntas? ¿Se puede? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos, ¿Todos que sí? Hay que es, público más atento. Es el. Sí, quiero. <risa> Es el momento de las preguntas. ¿eh? Cualquier pregunta, bienvenida. Es, ¿eh? Siempre es el momento de preguntas. Siempre pues es un ejemplo, ejemplo de un líder que él supo siempre todo el tiempo que todo, va a triunfar y que todo lo que hicieron no se sé, Así es. A través de un éxito. Así es. Órale. Así es. Vale. Luego Estos son los vicepresidentes regionales de Estados Unidos. Los he puesto aquí porque yo, personalmente, los he conocido. Y yo soy, o sea, soy una donia, donaria. Yo vivo aquí en Los Cabos y ya está. Pero eso es lo que me gusta justo de esta empresa, que tú puedes conocer a líderes. That's what I like about this in, in, in, in this um uh, company. Company. Thinking. That you can meet people that are big like they are and you can have a coffee with them, have a beer with them, dance with them. I mean, we were like <laughs> in a in the wedding with Tunara, <laughs> like that's it so. Pero dos dos I mean, son los eh agentes regionales. Entonces, por eso puesto ahora el siguiente slide, porque Xista está empezando en México. Entonces, en México van a hacer lo mismo. They're going to do exactly the same thing. Entonces, tú puedes ser la agente regional de un tercio de México. Tú puedes serlo. But you can be. Y eso es lo que va con el slide de, de Troy. Dreams come true. Los sueños se cumplen. ¿Quién te dice que no puedes serlo? Que tú puedes ser ese agente regional. Ese es justo el legado. O sea, fíjate en lo que puedes darle a tu familia, a tu país, representar a tu país con orgullo. Hay posibilidades abiertas mil. Estamos ahora en 17 países. Creo que estamos en right países ahora. Estamos todavía So Esto es lo que va a ocurrir en todos los países. Entonces, ¿estás pensando en París? ¿Estás pensando en London? Or you should, deberías porque ahí también estamos Tony Robbins lo dice if you can do it you must and if you must, you can Tony Robbins igual que el Gran Cardón apoya esta empresa lo vamos a ver el mes, el mes que viene, la semana que la viene. Semana. ¿Quién es Tony Robbins? ¿Quién es Tony Robbins? El Tony Robbins es el nivel <risa> dios de la motivación. Vamos a ver. <risa> Everybody knows who is Tony Robbins, right? <risa> o sea, es el señor de la motivación. Vamos, yo tengo una ganas de conocerlo la semana que viene. ¿Tú sabes lo alto que es, Lidia? Tú tienes que sí, darle un abrazo. Sí, claro. <risa> <risa> ok, el crecimiento fenomenal en ingresos de agentes yo solamente lo he puesto desde el 2016 porque fue cuando fue el invierno de mi vida y bueno, pues cada uno enfoca en su propio legado. Pero fijaros en el primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, tercer cuatrimestre, cuarto, ¿no es? O sea, así va creciendo. Crecimiento en agentes y crecimientos en revenue. Esto es una empresa que está creciendo. Esto es una bomba. It's growing. Es creciendo continuamente. De esto lo que estamos haciendo nosotros aquí se está haciendo mundialmente. We are doing it in Israel, in Spain, en in, in, in, in Inglaterra, en Israel, ahora mismo también en Colombia, España, España, ¿no? España de mi vida. Lo estamos haciendo en todos. Y de hecho nosotros podemos promover otros países que nos interesen. O sea, tenemos voz y voto en la compañía. El poder de los cinco no es una serie de televisión de los, de los cinco hermanitos o algo de eso. It's a TV series, the Power of five. Los cinco increíbles. Son los 5 increíbles, exactly. Those are the five incredible. Estos son los ingresos pasivos, digamos, que puedes tener por participación en ingresos de tus agentes que tú traes. Como he dicho antes, de agentes o de gente. Okay? Entonces, esto es la suma, digamos, si tú traes cinco agentes, por la comisión de ellos que tú recibes, por las ventas de casas que ellos tienen, tú puedes recibir 35.000 mil. Pesos. Entonces, si quieres 5, 5 por, lo voy a echar para atrás. De hecho, estaba pensando de pausarlo. Sí, porque esto, el dinero le interesa a todo el mundo. ¿Eh? Everybody's interested in money, right? Digo, no podemos that. Ok. Si tú traes a 5 agentes, que son obviamente proactivos, como nosotros aquí. ¿no? Que se mueven, que salen de su zona de confort y que venden en casa. Tú puedes recibir una participación por ingreso de 35.000 pesos. ¿Estamos hablando de pesos? lo bueno, pues estamos aquí en México. Entonces, 5 por 35.000 pesos son 175.000. Ingresos pasivos. Te sigues en ese sentido de que, bueno, como hace Gina, por ejemplo, como hace Lidia, como hace Troy, o sea, tú sí, estás con tu equipo, estás con tu gente, si sí los forman. Ya que conocéis a Pablo Armenta, you know what he is doing, you know, it's like you, you empower your, your team, you, you meet you, with your team, I mean, it, it, it takes a little bit of work, No, you know, it's not like, okay, you bring some people and then, okay, you do your job and chao, and you just give me money. O so, sea, no. Desde luego, es una familia. En el nivel 2, digamos que entonces el, el, los 5 agentes que tú has traído traen a otros 5, cada uno. ¿Se comprende? Sí. Entonces, de cada 5, 2x5, ya tenemos 25, ¿no? Y eso es, digamos, al nivel 2 porque han firmado, digamos, debajo de, de, de tus 5. Y esos también te traen ingresos. Y así continúa hasta 7 niveles. Por eso esto es, es, es el networking. Es la expansión tecnológica. Pero todos en el mismo nivel. Pero exactamente, todos conectados. No hay pirámides, no hay... Nada de eso. Por eso también la primera transacción que tú haces, por ejemplo, con buena pregunta, tú recibes acciones de la empresa. Si tú tienes acciones de la empresa, la empresa es tuya. Normalmente nunca vas a tener acciones de una empresa en un trabajo normal, ¿verdad? ¿Cuántas empresas has trabajado tú que te hayan dado acciones? Ninguna. Al contrario. Máximo las gracias por hacer crecer una empresa, nada más. Pero... Yo también he trabajado en muchas empresas. ¿eh? No son many, many countries. I never resisto. Nunca me han dado acciones. Ándale. Y como tú dices lo de las gracias, muchas veces tenía que pedirme por gracias. favor que me escribieron una carta de recomendación Andale. estuve como meses preguntándole por esa carta de recomendación so, he was just saying that he didn't even receive from his companies a thank you and I said well I have been working in companies for a, a recommendation letter I need to ask like several months please, please, please. so he mentioned stock and I want to add one sí. thing I'm going to say in English obviously and This it's is great So, Brent Gove was here last, uh, he's been here a lot, but he was here last September, and he and I were walking out of the, we went on a boat, we came back in the marina, and as we were walking through the marina, he was talking to me, and he said, Troy, he goes, it's unbelievable how many lives that we have changed with XP Realty. And I said, no, I get it, I get it. He goes, but let me tell you a story. He goes, I, I met a gal, I think she's in the deep south, Alabama, North Carolina, somewhere like that. I approached her and I told her about EXP, she was interested, she said, you know what Frank? I'm not a recruiter, and I'm not going to recruit anybody, but I love the company, I love the culture, and I love you, so let's do it, I'm going to switch to EXP. So she went from, I don't know if she was with Keller Williams or Remax, but she went to EXP. She never recruited one person, she never asked anybody to, to come over, if they did ask her about EXP, she told them, and when they went to sign up, she said, just sign up under Magdalena, don't, don't sign up under Magdalena. She has zero recruits in her downline. And she continued to do what she always did, which is sell real estate. She was on an 80-20 split with EXP. She capped out every year at the 16,000 US dollar cap in America, in the United States. And just from that switch alone, never recruited one person, never earned any revenue share, she's got $1.5 million in EXP stock, just for doing what she's always done, which is sell houses. Es, es un ejemplo fantástico, de verdad, gracias por compartirlo, desde luego. Estaba comentando que eso, cuando la fotografía suya con el barco, con Brent Goff, que salió del barco y Brent estaba comentando que tenía una amiga que se vino a XP solamente por el compañerismo. Porque le gustó cómo Brent se, está con sus agentes y cómo se juntan para los desayunos y todo eso. Y ella nunca ha traído a nadie, nunca ha reclutado a nadie, nunca... Ella lo único que hace es seguir lo que ha hecho siempre, que es vender casas. Pero claro, cada casa que vende, recibe acciones. Y estaba comentando ahora otro Troy que le ha dicho que venden gallo y le estás valor y siempre estás con ello. That's gonna change too, right? Y el tercer slide es este. Fíjate este, tiene en el primer día, mira cuántos tiene. Un chingo. That's a lot. Y mira lo que recibe. Me gusta estos tres slides porque creo que es muy claro. it importante es el that que te trae? No es como que estamos recruiting, recruiting, recruiting. No, lo que estamos haciendo es inspirar. Nosotros inspiramos. Eso es no bien. reclutamos. No reclutamos, exacto, inspiramos. Tú puedes seguir con tu vida como hasta ahora, pero mira, hay unos varios beneficios que tenemos nosotros aquí en esta empresa que te pueden beneficiar. Y como bien ha dicho antes, Gina, you can put on XT on your logo or you don't. O sea, no pasa nada. Do it your way. Inspire your way. What is your legacy? ¿Cuál es tu legado? ¿Qué es lo que quieres aportar tú? A mí me gusta el public speaking, pues yo le doy a public, pero yo sé que es una, para muchas personas es el miedo a, a hablar en público. Ustedes lo los Y es maravilloso. Dios nos ha dado talentos a todos y gracias a Dios que nos ha dado talentos a todos. Spark your God given potential. Vale, pasamos entonces a la O. Ocupate, ¡Ocúpate! ¡No ve, asado. Okay, yo como hago vídeos de YouTube, eh, siempre me dicen que eso, un video de YouTube tiene que ser eh, empoderar, educar, eh, entretener y y, y, y me empoderar hasta contra No sé, eh, No, no pasa nada. It's like, it's what you do, it's your action. What is your massive action that you have? What is the massive action that you have? ¿Verdad? Right? Do it with enthusiasm, as Brent always says. Encourage people, inspire people. That's why, the way I do it, for example. That's just my example. I do it with online content. I'm a marketing geek. I'm a, I'm a technology geek. I love it. A mí me encanta, o sea, de la tecnología, de marketing, a mí me gusta. Esta es mi manera de hacerlo. Pensar, ¿cómo podéis vosotros inspirar? Y compartir y sacar más de vosotros. Estamos todos aquí para hacer dinero, sí, pero ¿qué más? El dinero al final de la noche no nos calienta, pero coño, cuando alguien te dice, joder, de verdad, Irene, oh, wow, lo que me has hecho hoy, you changed my life. ¿Qué valor tiene cambiar en la vida a alguien? This is a quote from Sig Sigler, I really love it. And as I said, tenemos la universidad donde tenemos entrenamientos de en muchísimas cosas. And this says like, um, you can only have in life, what if you help other people, kind of, if you help them get what you, no, get what they want. Okay, now I got it right. <laughs> Sorry, <laughs> I said it right. You'll get what you want if you help enough people get what they. want. Exactamente, gracias. Eso, eso es. Verdad. Exactamente. Yes. ¿Cómo lo llevan? Tienen preguntas, dudas? ¿Estaba bueno el desayuno? Ah, Okay. Validación de terceros. Lo ves, Eso es el resumen de lo que estaba hablando. It's like de what I was talking about. You have a perspective, you you are proactive you build your team or you have already your team you're already thinking well, people you can impact you can you can ask all the people you are real a real so from los cabos but you are a foreigner here you can ask all the foreigners that are real and I mean, you can speak to people that are in your niche that are in your niche. Compromiso, obviously, you comprometes to what you're going to do for that, we are in the O how you decide, and un equipo. We are family How te ayudas? help? How do Por do? I, do, for example, now the talking. Troy did the, the printing and did all those, Aquí mi Jaumita está haciendo los vídeos. No <laughs> sé. Aquí eventos, eventos, eventos, eventos, eventos. Esto es lo que más nos gusta. Es what we most like to do. We like We like to hug each other. We know, we know we have COVID right now, pero aún así nos gusta abrazar, nos gusta sentir la persona. Por mucho zoom, por mucha pantalla que nos ponga delante, nos gusta abrazar. Y eso es ahora el primer evento que Tony Robbins va a dar live. It's the first time Tony Robbins is going to be live. And it's going to be amazing, and it's next week. And if you want to come, you can come. So, podéis veniros, desde luego. Estáis invitados. Es en, en Dallas, es en un complejo grandísimo, que eso también es algo bonito de esta empresa. Todos los eventos que hacen, siempre la hacen en hoteles bonitos, en lugares bonitos, ¿Me ¿entiendes? Porque en la Navarra hacemos una vida bonita. All we do is always in a nice hotel, in a beautiful location, in a beautiful uh, setting, because that's what we deserve and that's what we like, as you see. Y entiende eh, y hospeda. So, so, go to events and do events also. These are just examples de gente que está ahí y explica cómo lo hace cada uno. Estas es mis chicas, por ejemplo, ellas, por ejemplo, hacen tacos and talks. Estos, por ejemplo, para los niños hacen la, la recaudación de fondos con ropa de segunda mano. De hecho, y luego se lo dan a los, a los huérfanos. They go and give it to the orphanage, like the second hand clothes. Esto, esta pareja, pues bueno, les gusta disfrazarse. They like it that way. So, you can do your thing, you know? Esta pareja, por ejemplo, me encanta el Connie Power Couple. They, they, wow. They ambos, o sea, los números de esta gente son increíbles. Pero este señor era, por ejemplo, era drogadicto. Y creo que tú estuvo, estuvo en la cárcel, pero le cambió, cambió su vida. O sea, eso también es lo que me gusta a mí de esta empresa. De, si me conocéis o no me conocéis aún, o sea, yo soy una líder resiliente. A mí me gusta la resiliencia. Resilient people is what I like. Resilient stories is what, what I teach about. To be resilient. And many people here are resilient people. No éramos agentes inmobiliarios antes. We were not agents before. you know. Y esta es la manera de cómo puedes hacerlo tú. It's eh, it's like in English, it's like Use your story to identify yourself uh, Become a, a student of everything that EXP has Like I like encourage you to see webinars and YouTube channel and hey, research, sure! Uh, tell the story of another person till you have your own Incluye, Include all your, your restavistas, no sé I don't English Incluye the people that you know, lo que sea. Incluye tu niña también, te la traes, ¿entiendes? Esto es una publicidad también, pues no sé, cada uno, como decimos, puede hacer a su manera. Y eso me gusta porque es una expresión española que yo misma estoy vendida. We ourselves, it's our brand. Nos vendemos a nosotros mismos, sobre todo en esta era de Facebook, en esta era de la, de la imagen. A nosotros nos gusta que nos vean a nosotros. No queremos escondernos. Mira la buena comida. Fantástico. Se van a poner la bota. Así es. Que luego no digan que luego no la Madalena que no le da de comer a sus niños. ¿no? Juanita, también te he pedido uno para ti. Sí, mi amor. ¿Todo bien? ¿Algo más? Perfecto. Perfecto. Esto, mi Gracias, Juan. Vale, entonces ya nos metemos Vamos. a la N y ya os dejo ir en paz con el señor. Normalizamos el nuevo método. ¿Vale? Ya nos metemos de lleno. Entonces, el, el, el, para ser, por ejemplo, puedes convertir en agente e-call. Obviamente, igual que, que hay en muchas empresas de hoy en día, hay como metas a las que tú puedes llegar. Para incentivarte simplemente a ser mejor, a importar más, ¿no? Es como en muchas empresas que tenemos now. They have like incentivos que you puedes reach, goals que can puedes You para know, to a to grow a little un poco más y así la grows también. Esto es lo que tenemos aquí también, obviamente, con la gente de Icon. I mean, me gusta mucho porque, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es que cuando reach that los you puedes ser un instructor. Me like gusta. <laughs> Pero cada uno puede decir lo suyo, ¿no? Obviamente los beneficios ya lo ven, o sea, son monetarios, son de implicación, son de participar en las masterclasses, en las mastermind. O sea, claro que tenemos todos, tenemos voz y voto. We all have like a voice in this company. You can you can say in this company what you want and you can uh, give your opinion and your goals and things that you think you can improve cosas que piensas que podemos mejorar en pues todo el mundo, pero obviamente con cada, digamos, nivel que subes, pues obviamente tu voz será más escuchada, ¿no? Eso es, es claro. ¿verdad? Uh, tres años, dos años, en fin, son. Uh. transacción que tú haces, ya recibes 2.500 pesos mexicanos. por cada primera transacción que haces, recibes 2.500 pesos. En acción, en stock. El tope de la participación son también recibes eh, 5.000 pesos mexicanos. La primera transacción de la gente que tú traigas, por ejemplo, tu prima que ella vende bastante casa, pues también recibe 5.000 pesos en comisión. En, Activo De stock Exacto A mí esto ninguna empresa me la ha None of the companies I have worked with before this. What do you do with all the money that you get? ¿Qué haces entonces con todo dinero que recibes? We want to be ¿Cómo se dice? Util Useful, like, Useful. Like, útil expande tu propósito ¿Qué es lo que quieres a mí y a mi hermana obviamente como hemos perdido a, a nuestro hijo, a nuestro sobrino a, esto es sell a home, save a child o sea es una frase que touches a us a, a, a, a lot, right? So, said, like, I have lost my son, she has lost a nephew for us it's like sell a home, save a child it's really it's a big Y and that's what we hear and we love that and it's amazing that we can do that están construyendo casas You know, organizaciones ahora, por ejemplo, con el terremoto que pasó en México en 2017, creo que fue no, que tú estuviste ahí con los indígenas reconstruyendo los hornos para que pudieran cocinar su, su comida. De, de, de, ¿Cómo se dice el terremoto? ¿no? Earthquake. El earthquake que pasó en 2017, exacto. Mi sister estaba ahí con los people like helping them to reconstruct the ovens so they could really cook food, you know En Oaxaca. Es beautiful if you can give a hand. Es maravilloso, pero si también puedes dar dinero, no. solicitud de nuevo país y prescripción. Obviamente ya hemos visto los cuatro puntos del león, ¿no? El legado, qué legado quieres dejar, qué enfoque, en qué te enfocas, cómo te quieres ocupar, cómo no lo normalizas. Ahora ya, la respuesta está en ustedes. ¿Cómo quieren inspirar? Si no es esto, entonces qué? If not this, esto, what? If not now, when? If not here, where? And if not like this, how? If not with us, with who? Choose compromise over convenience. Do you want to win? Yes. Es como el Rocky balboa, ¿no? Yo, Adrián, I did it. <laughs> I <didn't know. laughs> Uh, <risa> y mi luncita ahí siempre dando por el por saco. Hay ¿eh? que ver. Muy bien, dudas, preguntas, inquietudes, cuestiones, oportunidades, desafíos, ganas. Contáctanos. Nosotras, mi hermana y yo, somos hermanas de sangre, de negocio, de pasión, de inspiración your old sisters and brothers. Thank you so much. Thank you.